Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gusto de saludarles. Boris Darmon aquí nuevamente, como todos los días, a las 7 de la noche con nuestro programa Visión de Futuro. Estamos hablando esta semana acerca de cómo nosotros, en nuestra relación espiritual con Jesús, podemos darle sentido a nuestra vida. Y, por supuesto, ustedes nos pueden ver todos los días en Facebook Live, en vivo a las 7 en punto de la noche. Y también, media hora después, en nuestro canal Boris Darmon Canal, en YouTube. Como todos los días hemos venido hablando acerca de este tema, también queremos decirle que desde enero estamos hablando acerca del propósito, de cómo encontrar nuestro propósito en la vida. Hemos trabajado durante todo ese mes y durante el mes de febrero y parte de marzo hemos hablado de cómo nosotros podemos desarrollar habilidades para poder llevar a cabo, proyectarnos con nuestro propósito en la vida hacia los demás. Pero muchas veces nos olvidamos que nosotros somos seres espirituales. Y al ser seres espirituales necesitamos aprender, según el consejo de Jesucristo, que todos aquellos que nos acercamos a Dios debemos ser seres espirituales o reconocernos como seres espirituales porque Dios está buscando adoradores espirituales, porque él es un ser espiritual. Que sea un ser espiritual no significa que no se pueda ver. Un ser espiritual como nosotros podemos ver en nosotros nuestra actitud como criaturas de Dios, entregadas a su voluntad. Eso nos hace seres espirituales. Asimismo, es importante, como parte de este conocimiento respecto de nosotros y nuestra relación con nuestro Creador, entender que caminar con Dios es el propósito de nuestra vida. ¿Qué significa caminar con Dios? Hay una historia en la Biblia acerca de Enoch. Enoch, era un hombre que había comprendido que su vida dependía solamente de su creador. Por tanto, él decidió, dice la historia bíblica, habla muy poco acerca de él, dice, caminó pues Enoch con Dios, y Dios se lo llevó. La historia de Enoch es muy sucinta, es muy simple, es muy pequeña, pero las consecuencias de su actitud espiritual de caminar, que en su propósito de vida era caminar, andar, estar en comunión con su Dios, su Creador, le trajo consecuencias eternas de vida eterna. Por eso, caminar con Dios es realmente, debería ser para nosotros el propósito de nuestra vida, porque caminar con Él nos garantiza toda nuestra existencia que él va a hacer su voluntad y su voluntad siempre será mejor que la nuestra. Una de las cosas importantes que los seres humanos tenemos que aprender es a vivir no seguros en las cosas que nosotros podemos lograr con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestras habilidades, con nuestra sabiduría. Si bien es cierto, ellas son necesarias como herramientas para proyectarnos hacia los demás, hay una herramienta que no debe fallar que no debe faltar, que es esa herramienta espiritual de contacto, de comunión, que es la fe en nuestro Dios y Creador. Caminar con Dios significa vivir una vida entregada a Él. Caminar con Dios significa que nuestra voluntad la hemos sometida, sometido voluntariamente, valga la redundancia, libremente a la voluntad de Dios. Es decir, hemos nosotros elegido, Hacer lo que Dios quiere, dejar que él nos guíe, hacer que él realmente transforme nuestro camino en el camino de bendición que nosotros necesitamos. Algunas personas piensan que esto es un asunto solamente subjetivo, que es una idea humana que se ha creado, como no puede responder algunas cosas, ha creado la idea de Dios y ese le da satisfacción y como no puede responder algunas cosas, simplemente las deja en el olvido o en el vacío y dice, se los entrego a Dios. En realidad, aquella, aquella persona que no cree en Dios, simplemente niega lo maravilloso que es Dios al manifestarse en todas las circunstancias de la vida humana y en la naturaleza. Decía un científico que es ser un necio no creer en Dios. Ver la maravilla de la naturaleza, caminar a través de ella, no nos hace otra cosa más que reconocer que Dios está presente. En cada hoja, en cada árbol, en cada ave, en cada circunstancia que vemos a nuestro alrededor. Caminar con Dios como Enoch nos hace a nosotros sentir que realmente vivimos una vida con propósito. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, nos creó para su gloria, para su regocijo, para que él sea glorificado como Dios creador del universo. Nos dio no solamente la inteligencia que él tiene, sino que nos hizo a su semejanza para que nosotros seamos llamados hechos a imagen de Dios. La naturaleza del hombre hoy en día ha sido tergiversada por un pensamiento de rebeldía contra Dios, de falta de reconocimiento, tal como lo hizo Lucifer aquel día cuando se rebeló en el reino de Dios contra Dios. Él quiso ser como Dios. Él quiso tomar el lugar de Dios. Quiso ser adorado como, como lo era Dios. Su corazón se llenó de orgullo. Y muchos de nosotros hemos seguido el camino de Satanás porque hemos permitido que él camine con nosotros y no Dios. Sabiendo que somos seres espirituales, conociendo que Dios quiere lo mejor para nosotros. Cosas buenas, dice el salmista, quiero para ti dice el señor así dice el salmo cosas maravillosas dios quiere mostrarnos ahora dice vemos oscuramente las cosas que dios quiere mostrarnos un día lo veremos claramente quiere decir que dios tiene un propósito para nosotros si nosotros caminamos con dios es porque queremos hacer su voluntad es porque nosotros hemos elegido como enoc caminar con el señor Tal vez muchos de nosotros nos, a muchos de nosotros nos cuesta esperar la voluntad de Dios. Porque somos apurados, porque somos personas que queremos resultados inmediatos. Conversaba con una persona el otro día y decía que Dios no respondía a sus oraciones. Que hacía muchísimo tiempo él estaba tratando de, de buscar cuál era la voluntad de Dios y que Dios no le había contestado. Yo le dije, de repente, Dios no te quiere contestar porque esa es su voluntad no contestarte porque tu pregunta de repente incomoda tu bienestar porque de repente lo que estás pidiendo en tu caminar no es lo que dios quiere para ti de repente aquello que tú quieres es simplemente para vanagloria tuya de repente simplemente es el resultado de tu presunción de creer que tú puedes mover la voluntad de dios a tu antojo caminar con dios es aprender a depender de él y esperar en él con fe. Quizás muchos de nosotros no entendemos qué cosa es la fe. En realidad la fe no la tenemos que entender. Simplemente la tenemos que concebir. ¿La fe en quién? No es la fe poderosa porque nosotros la ejercemos. La fe es poderosa porque nosotros ejercemos en alguien que es poderoso. La fe en sí misma no tiene sentido. Pero la fe en Jesucristo sí tiene sentido, porque Él tiene el poder para hacer lo que nosotros realmente requerimos y necesitamos. Ahora, la pregunta es, si tú quieres realmente caminar con Dios, con un orgullo individual, con una satisfacción y autosuficiencia que no le permite a Dios actuar en tu vida, no esperes que tu fe, así llamada fe, sea la que mueva la voluntad de Dios para darte lo que tú realmente necesitas. Yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos fe en nuestros hijos pequeños cuando son pequeños. Sabemos que son nuestros hijos, los criamos, los conducimos de la mejor manera. Pero solamente vamos confiando en ellos cuando ellos van manifestando madurez. Si alguna vez un niño de cinco o seis años nos pide permiso para ir a jugar a la calle, no le daremos el permiso adecuado porque el niño no tiene la memoria ni la capacidad suficiente para protegerse. Muchas veces le pedimos a Dios cosas como si fuéramos adultos, pero aún somos niños espirituales. No somos seres confiables para Dios, porque no hemos demostrado que las cosas que Dios nos va a dar en nuestro caminar va a ser para nuestro bienestar o vamos a administrarlo adecuadamente. El gran problema del ser humano es que cree que porque ya hoy día confió en Dios, Dios le va a dar todo lo que le pide. Dios no dará a aquel que no sabe administrar adecuadamente los recursos que Dios quiere darte para tu bienestar si tú quieres realmente ser una persona que camina con Dios, tienes que ser una persona confiable para Él. No tienes que actuar, no tienes que tomar acciones para decir, a ver, ¿qué cosas tengo que hacer para que sea confiable delante de Dios? Dios conoce nuestro corazón. Él sabe de qué pie cojeamos o de qué pie somos fuertes. Él sabe cuál es nuestra debilidad y cuál es nuestra fortaleza. Y de acuerdo a lo que nosotros pedimos, y Él sabe cuál es lo que nos conviene. Él nos concederá todo lo que nosotros queremos. Los pedidos de tu corazón serán concedidos, dice la palabra de Dios, cuando con fe nos acercamos a él. enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. El propósito de vida del hombre no es vivir en esta tierra para siempre. El propósito de Dios para nosotros es que nosotros vayamos a vivir con él como fue Enoc luego de caminar con Dios. Es el propósito de Dios llevarnos a vivir una vida sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento. Nosotros aquí en el campo experimentamos cada día la muerte de alguno de nuestros pequeños animales. La lucha de poder de los animales que están buscando un espacio para cada uno de ellos se terminará aquel día cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. E instaure un nuevo reino donde la oveja podrá pastar con el león, donde los animales podrán vivir juntos en alegría y en armonía, porque Dios tiene un propósito para todos aquellos que caminamos con Él en esta tierra. ¿Qué significa caminar con Dios? En realidad, caminar con Dios significa tener a Dios permanentemente en cada segundo de nuestra vida y en cada actividad que nosotros querramos realizar. Cuando tú caminas con Dios, las cosas caminan bien. Y si el enemigo se entremete en tu camino, por alguna razón el Señor le permite, no es otra cosa más que para probar lo que tú puedes ser capaz. Si puedes mantenerte firme y enfocado, en tu conexión y comunión con tu Creador. Un día un hombre aquí en la tierra estaba feliz con todas sus riquezas. Y allá en el cielo se armó un conflicto entre Satanás y Dios acerca de este hombre. La historia ustedes la conocen, la pueden leer en todo el libro de Job. Este hombre había caminado permanentemente con Dios. Cuando tuvo riquezas, alabó a Dios. Cuando perdió todo, incluso a su familia y la salud, siguió alabando a Dios. Incluso dijo, si al polvo yo desciendo, yo sé que de allí él me levantará. Caminar con Dios es vivir una experiencia permanente con él. No es hacer el culto en la mañana y en la tarde. Esa es la parte formal de parte de la, del, del caminar con Dios. No es solamente leer la Biblia una, una vez en el día o dos veces en el día y decir que yo, yo estoy caminando con Dios porque leo mi Biblia. Caminar con Dios es vivir en una relación permanente con Él. Tenerlo en nuestra mente, en nuestra conciencia, en cada circunstancia de nuestra vida. Dios debe ser el propósito. Si cada uno de nosotros experimentamos esta relación, esta comunión con nuestro Creador, estoy casi seguro que nuestra vida estará segura en Él. Dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de conocer su palabra. Y si nosotros aprendemos a abrigarnos bajo sus alas, estar bajo su abrigo, bajo su cuidado, dice en el versículo 7 del capítulo 91 de Salmos, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Caminar con Dios, qué privilegio, qué honor. ¿Tú te atreverías a rechazar esta oportunidad de caminar con Jesús todos los días de tu vida? Haz de esto tu propósito. Haz de esto la manera como quieres darle sentido a tu vida. Cuando salgas de la casa, cuando estés en la casa, cuando vas a comer, cuando vas a ir a hacer alguna actividad, dile al Señor, yo voy contigo, tú también vas conmigo. Ese permiso que le damos a Dios para caminar libremente con nosotros y nosotros con él, eso es caminar con Dios. Tú sabes lo que pasó con Enoc por caminar con Dios. Dios se lo llevó. Un día muy pronto, no muy lejano, la historia y los sucesos de este mundo en el presente y en el pasado nos demuestran que si caminamos con Dios, muy pronto estaremos con Él en la patria celestial. Yo deseo que muy pronto suceda eso para mí y para ti. Ojalá que esta noche también tú hayas decidido caminar con Dios como Enoch, porque muy pronto Jesús viene para llevarnos con Él a la patria celestial. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú caminas con nosotros y nosotros contigo. Cada día, cada instante, cada minuto, cada segundo, hemos decidido que tú vengas a nuestro corazón y gobiernes nuestra mente. Y nos ayudes a vivir una vida de comunión permanente contigo. Queremos, hemos elegido, Señor, caminar contigo, porque sabemos que si caminamos contigo como Enoch, un día seremos llevados a la patria celestial por el amor que tú nos tienes y la misericordia que tú nos manifiestas a través de tu Hijo Jesucristo. Bendice a mis amigos que están escuchando tu palabra. Enséñales a caminar contigo. Y enséñame a mí también a mantener esta comunión contigo permanentemente. Dios, sé propicio a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amigos, una vez más, hemos pasado esta noche aquí hablando acerca de nuestra vida y su propósito, el propósito espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Esperamos que este, este mensaje te haya ayudado el día de hoy. No olvides todos los días a las 7 de la noche en Facebook Live y también en Boris Darmon canal en YouTube. Compártelo si así lo deseas. Que Dios te bendiga. Un amigo de ustedes, Boris Darmon. Nos vemos mañana. Chao, chao.